Hola amigos, en este video aprenderemos sobre los números y strings en Ruby Primero abrimos la terminal y ejecutamos IRB Podemos realizar en este lenguaje distintas operaciones matemáticas En este caso podemos utilizar por ejemplo enteros o integers Con IRB vemos automáticamente el resultado que nos devuelve También podemos utilizar números decimales un detalle que cabe aclarar es que por ejemplo si usamos dos números enteros en una división y esperamos que nos devuelva un número con decimales nos va a devolver un entero pero en cambio si utilizamos el 2 con un decimal nos devuelve un número eh, con decimal queda de aclarar que lo que hace acá Ruby es ver cuál sería el, el tipo predominante general eh, a estas operaciones también las podemos asignar a unas variables por ejemplo operación con unos enteros, también con números reales y a su vez podemos asignar una operación con estas variables en otra variable También se puede ver que en Ruby, todos los números son objetos, lo que quiere decir que responden a mensajes Ejemplo, la, la variable operación responde al método clase, que nos dice que es de la clase Fixnum Fixnum es la que se le asigna a los números enteros o si no, el resultado que son los números reales eh, por lo mismo lo que vimos al principio de 7x2 por, por ejemplo es un azúcar sintáctico para decir que 7 utiliza este método y recibe como parámetro 2 ahora vamos a ver los strings para eso salimos de IRB y abrimos un nuevo archivo podemos declarar tan solo con comillas simples un string por ejemplo y vemos gracias a Puts el resultado también si quisiéramos utilizar comillas simples dentro del string hay una manera de hacerlo por ejemplo si quisiéramos poner comillas simples alrededor de la palabra buena vamos a necesitar la barra invertida en cada comilla es lo que se llama una escape sequence también podemos utilizar variables de strings y concatenar por ejemplo mediante el signo más y con eso te tendremos concatenado nuestros strings también podemos utilizar números por ejemplo, si la película tuviera un puntaje Aunque esto nos va a dar un error, porque necesitamos pasarlo al tipo string. Lo podemos hacer con el método to es. También podemos hacer una forma más fácil las comillas simples. Si utilizamos comillas dobles para declarar nuestro string. A su vez también hay una mejor manera para utilizar esto, por ejemplo, borramos todo, le decimos puts y vamos a utilizar solamente un string. Podemos usarlo mediante lo que se llama interpolación, usando el, el signo numeral y llaves. Lo que hace acá es interpretar cualquier expresión que utilicemos de Ruby, por ejemplo, película. también funciona con el puntaje ya que Ruby hace la interpretación de lo que pongamos en esta parte no es necesario hacer la conversión de tipo, por lo tanto solamente componer la variable va a identificar que necesita pasar a ser un string. También podemos utilizar ciertos métodos por ejemplo multiplicamos por 2 y se evalúa la expresión en este caso que era 8 a 16 los strings también son objetos por lo que responden también por ejemplo a multiplicar en este caso nos va a devolver cinco veces el string A como se puede ver y hay otras maneras también de concatenar aparte del signo de adición dos veces el signo menor o utilizar el método concat se puede ver que no se necesita sí o sí utilizar un paréntesis para pasarle el parámetro También hay otros métodos útiles para los objetos string, por ejemplo. Capitalize, para poner en mayúscula la primera letra. Métodos como Capitalize, si se utilizan con un signo de exclamación, son lo que se llaman Bang Methods. Son métodos peligrosos o que se tiene que tener cuidado o que pueden modificar el, al receptor por ejemplo en vez de solo devolvernos un string también ha modificado al receptor que era la variable hola lo mismo se aplica para downcase que hace lo contrario pone minúscula la primera letra otros métodos como length o size nos permiten saber la longitud del string count en este caso nos permite saber cuántas veces un string, en este caso unas letras, está dentro de otro contando las O y la H serían 3. Creo podremos usarlo solo para hacer cuántas O. En este caso son dos. También tenemos el método delete que en este caso nos borra lo que le pasamos como parámetro. También hay una sintaxis para escribir más fácil los strings multilínea con porcentaje q y unas llaves en vez de estar haciendo barra invertida n para los saltos de línea y además tenemos un método como each line que nos permite decir que a cada línea lo podamos imprimir Comentamos esto, tenemos otro método útil como empty para saber si está vacío un string, que en este caso es verdad. El include para comprobar si una letra o un string está contenido en otro, por ejemplo word. para darle vuelta a un string con reverse o para dividir un string, lo que nos devuelve un array. En este caso, si no le pasamos parámetros, nos devolvería por separado hello y word. También podemos pasarle unos ciertos parámetros. Todo esto se puede ver más en la documentación oficial que es rubydoc.org. Por ejemplo, con dos barras nos va a dividir por cada letra del string. Incluyendo en este caso el espacio. Cada una pertenecería a un espacio en una array. Bueno, eso fue todo por este video. Nos vemos en el siguiente.